Hola, mi nombre es Miguel Bustamante, soy diputado de Izquierda Unida en el grupo de, de Unidos Podemos y quería saludar a los militantes y a las militantes de Izquierda Unida, del Partido Comunista de, de la provincia de, de Córdoba. Ponerme a vuestra disposición, hoy precisamente estamos en Córdoba con la dirección provincial, con el grupo municipal y con el grupo de, de la diputación eh, para visitar vuestros municipios, eh, para atender la... Aquellas, ...aquellas situaciones que dependan de, del Estado... ...y reivindicarlas en, en Madrid... ...en los distintos municipios de, de la provincia de Córdoba... ...y para estar con los militantes y las militantes... ...en el conflicto y en la movilización... Eh, pensamos que es fundamental eh, movilizar a los vecinos y vecinas, a los distintos pueblos frente a las políticas neoliberales del gobierno de Rajoy, frente a las políticas neoliberales del gobierno de Susana Díaz y desde Izquierda Unida Mostar en la institución y en la calle porque no solamente queremos defender a los trabajadores y trabajadoras en la institución consideramos que la calle es fundamental para crear una alternativa, un contrapoder al gobierno de, de Rajoy eh, bajo la movilización permanente y la unidad de los trabajadores y, y trabajadoras. Así que saludaros y ponerme a vuestra, a vuestra disposición de los militantes de Izquierda Unida, del Partido Comunista y de los trabajadores y trabajadoras de, de la provincia de Córdoba.